y el café ligado al sector primario y extractivo de la misma forma, el logosímbolo muestra de forma gráfica la síntesis de los enfoques de la formación que impartimos en la que el individuo es el responsable en su propio proceso de aprendizaje del, Tolima, del reino de la tambora, del pundeo, el vos se la proba. aquí en Café morado Aquí, aquí mi, mi gente de allá me canto, Y aquí en Tolima De pie marchando